Amigo estoy en Gran practico un poquito Y ahora me voy Para el mejor lugar que puedo haber ido Voy para Gran Iná me Voy de Gran Agua Y me voy Para Inglaterra Para Londres Adiós Vida pirata che. Luego hace 4.000 horas Ay pero ¿sí? aquí mi hija ya llegó aquí, aquí voy a tener mi esposa mi hijo, y ahora que estoy con mi hija, me voy a buscar, voy a llegar a mi casa. Sí. Abrí esto. Hola, hola hija. Mi hija no está en casa, eso no es bueno, eso no es bueno, no es bueno que mi hija no esté en casa. Voy a buscar mis cosas. Hola amigos, sí que la tejé en buenas manos